roba la de pensiones entonces compañero te tienes que mover nos hemos movilizado contra el pacto de toledo que se aprobó el 19 de noviembre en el pleno del congreso de los diputados en este pacto lo que se hace es alargar el periodo de cotización de, de la jubilación además retrasar la edad de jubilación y eh, eh, y tener dos fuentes de financiación, una fuente para las contributivas y otra fuente que sería el, el, a cargo de, de los presupuestos generales del Estado, sobre todo eh, la, la de viudedad, y también eh, que eh, disminuyen las aportaciones de, es lo que han dicho, de las empresas a la cotización. Fundamentalmente eh, por eso y porque ya se, se consagra la privatización del de sistema de pensiones. Es un, es un paso intermedio. Ya se comenzó a hacer eso con la reforma de Zapatero del 2011, luego con la reforma de Rajoy en 2013 y ahora lo que se habla es de hacer algo parecido a la mochila austriaca. El sistema de la mochila austriaca es peor que el nuestro, va en perjuicio de los trabajadores, porque eh, esa parte que te quitan de, eh, en, en las empresas es muy pequeña y al final, pues, al final de la vida laboral te queda muy poco dinero, te queda muy poco por una pensión raquítica. Por eso es peor que el sistema nuestro de reparto que además lo garantiza el Estado, y este, pues, dicen que, lo, va a, que va a garantizarlo el Estado, pero es muy difícil que garantice el Estado un, eh, un capital que es privado, que es, es tuyo, es individual. Entonces, eh, lo, que quieren, y, y lo que hace es favorecer, perjudicar a los trabajadores y favorecer a los bancos, porque, claro, al ser un sistema una acumulación de capital que, va, eh, que gestionan los bancos o una, una entidad financiera, pues entonces eh, eh, los, los beneficios de la gestión y todo lo demás pues van a los bancos. Hay un problema ahora mismo que es el tema de la precarización laboral, porque la gente está cotizando mucho menos, tiene unos salarios más bajos, está cotizando mucho menos a la seguridad social y va a quedar unas pensiones más exiguas, que las mujeres tienen unos salarios por debajo de los salarios de los hombres, con lo cual cotizan menos a la Seguridad Social y tienen peores pensiones. Entonces, la cuestión es que tanto las mujeres como los hombres, todas las personas tengan un trabajo digno y coticen igualmente para las pensiones y para todo lo demás. Igual trabajo, igual salario, Igual cotización. Aumentar los años de cálculo de la pensión es malo para los trabajadores porque eh, al final de su vida laboral los que tienen un puesto fijo van, obtienen los salarios más altos. Y entonces hacerse la media con la fórmula que, que hacen para calcular la pensión le va a quedar mucha menos pensión. E incluso ya se ha calculado es un 5% menos de pensión. Desde CGT pedimos que eh, las pensiones eh, eh, sean un mínimo de la pensión que sea según la Carta Social Europea 1.084 euros en 14 pagas, la pensión mínima, porque realmente eh, más de la mitad de las pensiones de, en España eh, no llegan al salario mínimo interprofesional. Y una tercera parte de ellas no llegan ni al umbral de la pobreza, que serían 750 euros al mes. Entonces pedimos que haya una pensión mínimo de 1.084 euros en 14 pagas. Eh, también que las pensiones, las pensiones de viudedad eh, eh, sean también... Eh, por lo menos el salario mínimo interprofesional. El CGT se posiciona en contra de la privatización de las pensiones de la mochila austriaca. Están presionando los bancos, aseguradoras y, y multinacionales, están presionando para privatizar el sistema de pensiones. Lo mismo que se está haciendo con la sanidad y lo mismo que se está haciendo con la educación. E incluso con el agua, que ya es un bien... De, de primera necesidad, pero está cotizando en bolsa según los valores del agua en California. Entonces, lo que, eh, lo que se hace es que la lógica del capital va más allá, está llegando ya al no va más. Es decir, si antes todo era una mercancía y todo el servicio había que pagar, se compra y se vende y toda mercancía se compra y se vende y todo es mercancía, los servicios públicos también se están convirtiendo, están convirtiendo en mercancía. Van paso a paso, poco a poco, pero si nos luchamos en la calle y si no nos oponemos de una manera clara a todo esto, el capital volverá a vencer.